Lado Verde se caracteriza por tener sectores en los cuales son dedicados específicamente a las mascotas, a estos seres inocentes que necesitan de toda nuestra colaboración para encontrar una segunda oportunidad, familias y personas responsables que puedan hacerse cargo de ellos y de esta manera evitar que hayan tantos animalitos abandonados en las calles. Hay un dicho que dice no por ayudar a un perrito vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a cambiar el mundo de este perrito, pues estaremos informando acerca de dos casos, uno usted ya lo conoce de la cachorrita que ha sido bautizada avi aquí mismo en Lado Verde, está recibiendo el tratamiento correspondiente, está progresando pero necesita una familia que pueda adoptarla y otro caso de un rescate, un animalito, específicamente en la zona de Obrajes, tiene bastante comprometido el ojito, pues todos estos datos los estaremos conociendo a continuación junto a Luis Lima, quien es voluntario independiente, que nos está acompañando y se está haciendo cargo también de estos dos casos y muchos más. ¿Cómo estás? ¿Cómo buenas, estás? Tardes. Eh, Lolita, buenas tardes. Lorita, buenas tardes. Y nuevamente agradecerte ¿no? por darme el espacio y dar el espacio también ¿no? a los diferentes eh, movimientos, activistas. ¿no? Siempre, este espacio es específicamente para ello, ha sido pensado también en ello y es muy grato poder ayudar y saber que estamos colaborando de algún modo, de cierta manera, con la población para que pueda concientizarse, pero también que sea solidaria y que puedan brindar algún tipo de ayuda a estos animalitos. ¿Cómo va el progreso? Empecemos por Avi, que ya, que ya pero... la hemos conocido, hemos tenido también la oportunidad de conocer su caso. ¿Cómo está avanzando, progresando? Eh, bueno, eh, Avi está... Gracias a Dios está progresando positivamente, ¿no? Eh, mi amiga se está haciendo cargo en, con el hogar temporal y me ha mandado un video en el que ya está pisando, ¿no? De poco a poco está ya pisando, está un poquito más en movimiento y la infección está bajando de su patita también, ¿no? Y es, es importante eso, ¿no? Porque ellos merecen eh, el cuidado, ¿no? Para que se rehabiliten todo eso, ¿no? Y ahora lo que se necesita es eh, el hogar definitivo, ¿no? Para que la perrita... Ella sabe. Exacto. Esta cachorrita sabe. negra, la que está con el cono. ¿Hay alguna persona que ya se haya comunicado, que esté tal vez interesada en poder adoptarla? Eh, por el momento no, por Ay, el momento no. Hemos publicado, entregar. hemos compartido... Y tú sabes que cuando ya son crecidos los perritos, no, de ya tamaño están, grande. exacto y tamaño la gente a veces no, no los adopta fácilmente. Pero es ¿no? muy linda. Es linda, sí, es súper tierna la perrita, es bien cariñosa. Sería okay. hermoso, ¿no? Si alguien, alguna familia de corazón lo, lo adopte, le dé un, una estabilidad, ¿no? Un Todos hogar. los animalitos lo único que quieren es un poquitito de cariño y amor. Exacto. Él, el que tenemos en pantalla, es el al que yo me estaba refiriendo, rescatado de Obrajes, que tiene bastante comprometido sí. el ojo. ¿Qué le pasó? Bueno, él es Choquito, eh, vivía eh, por acá, por la plaza de Obrajes, frente a la iglesia. Estaba, Tenía el ojito sumamente infectado, ¿no? ¿Por qué? ya lo que el veterinario nos dice es que posiblemente haya sido por una pelea, ¿no? que el diente le hayan introducido en el ojo y le, le han desgarrado prácticamente. El ojito, ¿no? Pero gracias a Dios... y al, Estaba lleno de pus, ¿no? Estaba sumamente infectado, sí. ¿Y está bien o...? Ahora más bien le han limpiado toda la infección, le han hecho el tratamiento correspondiente y está en proceso, ¿no?, de recuperación, Choquito. ¿Se sí. salva su ojo? Más bien le han salvado el ojo. Sí. Sí, había... Es, o sea, teníamos miedo de que pierda el ojito. Lindo, más bien entonces. estos doctores eh, han hecho lo posible, ¿no? Por salvarle el ojito. ¿Cuántos años tiene Choquito? Ya es eh, mayorcito, Choquito, sí, sí. Se nota. Debe tener unos 7, 8 años. Ay, pobrecito. Sí. ¿También le van a buscar un hogar? Un hogar, sí, un hogar temporal, necesitamos urgente porque. Luego de su rehabilitación eh, tiene que ir ¿no? a un hogar. ¿Qué es lo que necesitan ahora ambos, sobre todo Choquito, que recién empezó con su rehabilitación, con este tratamiento veterinario, para poder salvarle el ojito y bueno, que luego pueda encontrar una familia? Claro, eh, ahorita, ahora lo más importante es el hogar temporal, ¿no? Y sería hermoso ya encontrar un hogar definitivo, pero no es fácil, ¿no? Y eso es lo que se pide a la población, a la gente, que se toque el corazón, ¿no? Y que no discriminen tampoco, ¿no? Que, o sea, si realmente aman a los animalitos, eh, véanlo por ese lado y, y darles una oportunidad también. Es que todos eh, los que amamos a los animales rescatistas realmente estamos llenos, los tenemos a todos en nuestras casas. Y Exacto. eso es un poco complicado, pero, eh, claro, no por ser un cachorrito de la calle o por no ser de raza significa que, que no necesita atención, tampoco ah. significa que no puede dar amor, igual mueve la cola. Claro. Igual necesita ahora, eh, bueno, ahora sí es necesario y es importante que esté en la veterinaria, que esté internado, Exacto, porque sí. necesita de ciertos cuidados, limpieza también que se le tiene Exacto, que hacer en el sí. ojito. ¿Se tiene más o menos previsto hasta cuándo es que va a permanecer en, en este en, centro veterinario? Ya, a lo que me dijo el doctor, unos tres días más, Va a estar ahí, con tratamiento. Y aparte del ojito, su estado de salud, ¿cómo está? Eh, se lo ve bien. Claro que es como ha vivido toda su vida en la calle. Es, el perrito es, tiene esa desconfianza ¿no? claro. del, del ser humano, que se le acerquen. Y, entonces, eh, ha, que ha vivido con ese trauma ¿no? y se nota que lo han echado. A tener una vida muy difícil, muy dura. Mm. ¿Y la gente cómo puede ayudar con Choquito? Bueno, en ambos casos, pero también con Choquito. ¿Cómo pueden colaborar? Ya, eh, ahora estamos, eh, hemos abierto un grupo de WhatsApp, que es eh, Choquito Obrajes. Entonces, uh -huh. pueden eh, eh, adherirse al grupo, ¿no? También eh, mediante mi persona. Eh, mediante el número de celular, ¿no? Que es el 777-513-02. Una vez más, por favor. 777-513-02. ¿Y ahí se comunican directamente claro contigo sí, para, para ingresar al grupo? Cosa, o para algún... ingresar al grupo, para si Donación. quieren, digamos, llevarle comidita, porque en esta semana hemos estado llevando, llevándole comidita, ¿no? Él está con dieta blanca. Él es muy pues lindo. Es bien, es bien lindo. Es, es perfecto, muy dulce. También. Es muy dulce, exacto. Bueno, entonces ahorita tú estás con dos casos, con estos dos. Sí, sí, bueno, sí. por ahora. Sí, porque es cosa de no que nunca termina sí, al parecer. Sí, es cierto. Sí, así. Bueno gracias una vez más por estar con nosotros es importante que ustedes si es que en este momento está en nuestra sintonía ha visto esta entrevista, ha tenido la oportunidad también de ver las fotografías de estos dos animalitos que necesitan de nuestra ayuda, pueden comunicarse directamente con Luis el número telefónico aún está en pie de pantalla para que usted pueda recabar mayor información, tal vez algún tipo de donación mejor aún si es que podría ser hogar temporal y mejor aún si es que lo puede adoptar ya de manera definitiva, se le estará haciendo el seguimiento correspondiente, no es que se lo entrega y el trabajo termina ahí. Igual, estamos todos pendientes, digo estamos porque yo también cuando entrego Entonces, en adopción, sí. siempre estoy ahí, Sí, hay que hacer un seguimiento, viendo. ¿no? Exacto. Eso Muchas gracias. Que, no, gracias a ti, Lorenita, ¿no? Y a las personas eh, que por favor eh, se toquen el corazón y ayudarnos, ¿no? Con el caso de Choquito, con el caso de AVI también, ¿no? Que ambos están en, en recuperación y... Darles esa estabilidad más que todo ¿no? Exacto. un hogar, un cariño, amor es lo que ellos necesitan o tal vez no pueden hacer algún tipo de donación pero si sí, tiene tiempo un poquitito de tiempo y puede compartir este tiempo con Choquito o con Abby también, estar un momento con ellos, sacarlos a pasear pero que ellos también tengan esa interacción con personas y que sepan que no todos los seres humanos somos malos eso también claro es muy sí. importante si es que no puede usted tal vez algún tipo de donación no importa es muy valioso el tiempo que usted le pueda dar, ya sea 5, 10, 20 minutos, media hora. No importa la el, el, el tiempo, claro. sino importa la calidad. Una Exacto. vez más, muchísimas gracias y bueno, esperemos que eh, cada vez sean más quienes estén sumando a esta labor tan loable. No, gracias a ti, querido Lorena. Bien, permítanos hacer una breve pausa, aguárdenos unos instantes. Aún tenemos más, ya volvemos.